Campeones de League of Legends en 10 segundos Renata, su primer básico hace daño extra Tira esta cosa y mueve al enemigo En lo ve y pone un escudo Corre y pega más rápido Si a quien se lo puso muere, y se convierte en un zombie Y si mata, revive Los enemigos se pegan entre sí Si querés que tu campeón favorito se haga en un video escribe en los comentarios